A denuncia, de, a denuncia de un interno de la mañana pues se logra esta aprehensión eh, de, supuestamente del asistente del señor Amir Calbazal quien iba a entregar un dinero, un sobre con dinero a las oficinas de este, del mencionado diputado. ¿no? Es por eso que el DASI procede a la a, la, a la aprehensión en flagrancia de, de estos dos señores. ¿ha aprendido en este momento por qué delito? Bueno, eh, en primer lugar, eh, extorsión, eh, ya la figura penal ya la va a determinar el, el misterio. Recibido en flagrancia, claro que sí. Muchas gracias, este es el informe que tenemos de momento, y el jefe del día aquí, el diputado Amir Calvarrón, ya se encuentra en calidad de aprendido, al ser sorprendido en flagrancia recibiendo este dinero, se habla de 5000, mil a y otra cantidad económica de dinero a cambio de producto de la extorsión realizada dentro de la cárcel de San Pedro.